Susana. Bien y chico. Bien se bien. Sí, porque le dije que llegué. Bueno, ¿qué tal el viaje? ¿Bien? ¿Contenta? Bien, 20 minutos. <risa> ¿Se extrañaba Argentina, Susana? Eh, y sí, un poco extraño, sí. Claro, pero vengo cada... cada... Bueno, ahora vengo porque se estrena... se estrena Loles. Sí, tengo que venir. Porque ¿Se estrena Wanda, no? No, se, no, no, estrena, no, se estrena... El, el, pro, el programa el, que vas a conducir. El programa de Amazon, sí. Que ya, eh, eh, vimos el avance. Wey. Muy es divertido, divertido todo, ¿no? Yo creo que va a ser divertido. No sé, lo dan en todas partes del mundo. Tiene éxito en todos lados, veremos qué pasa acá. ¿Qué sentís cuando no hay hoy lugar en, para las grandes figuras en la televisión? Chicos, me, me estoy poquito de cansancio, tengo calor que no voy a pensar ni contestar cosas importantes que tengo que pensar antes de ah, ¿Por miedo a algo? ¿Cómo ves vos los nuevos medios de comunicación, los streamers? No, no, más, ¿tú? me estás preguntando lo mismo, ¿verdad? No, no, lo mismo, es otra cosa. Una, pre una pregunta simple: cuando Parcía le habló sobre Mecha, ¿qué sentiste? Y no sé, la verdad es que estaba loco, qué sé yo. Nos tardamos 20 años en amigarnos por una cosa que dijo y ahora es que estamos amigos y que me llamó para Año Nuevo, tan cariñoso, tan amoroso. Y yo pienso que él cuando está diciendo algo, dice cualquier cosa cuando está actuando. Sea que de quien sea. Sí. Algo de vos, bueno, ¿qué sé yo? Dijiste que, que el Punta del Este es más caro, Uruguay más caro que vivir en Estados Unidos y se replicó en todos lados. Sí, bueno, pues chicos, por eso no quiero hablar, porque cada vez que hablo salen cosas así que no son tan importantes. Pero no, bueno, llamó la atención por ahí porque vos no, siempre hablas... está un poquito caro, sí, para mí, para todo el mundo, es así, es bueno, así. ¿está caro para vos también? Bueno, pues, bueno. Para todo el mundo Para todo el mundo Se te ve muy bien ¿Estás enamorada? ¿Hay alguna situación? No sé, porque hoy se te ve muy bien Con ese brillo de siempre Pero lo tuve, nunca lo perdí Ay, bueno, ¿eh? Y te quiero decir algo Que esta casa, esta mansión Tiene tantos secretos 25 años del famoso cenicero ¿Qué? ¿Qué? Sí, 25 ¿25 años? Sí. ¿Qué recuerdos te da ese momento Ya con el tiempo que pasó? Espantoso, ¿qué va a hacer? No, amor? pero terminó todo bien después ahí. Bien, le tuve que dar 10 palos, sí, ¿te Bueno, parece? Pero ah, fue El vos? programa estuvo en la tribuna una vez, ¿te acuerdas? No mí yo no fui la que lo llevé igual. Ah, bueno, no. hoy, hoy, hoy, la verdad, si tenés que pensar en Rovira Alta, ¿qué se tenía en la cabeza? Mejor que no lo diga porque vamos sin cana todos.